Bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez es los 10 mejores páginas para leer manga en línea en 2021. Manga Taller taller terminé en 73 en Manga Reader, lo uso para mis necesidades personales. Te salvas de toda la mierda de registrarte o de acceder a la base de datos. Ofrece una interfaz básica sin cosas extravagantes para hacer perder el tiempo del usuario. El lector de manga está integrado con una amplia variedad de series de manga. También puede buscar el cómic que desee y leerlo sin problemas. El lector de manga sirve algunos anuncios, pero no es nada frustrante. También tiene una emocionante característica de Sorpréndeme, que te facilitará la elección de tu próxima lectura. Además, para seguir la tendencia, cuenta con una pestaña popular que proyectará los cómics de manga de moda. Pruébalo, y te aseguro que es totalmente diferente de otros sitios web gratuitos de terceros que proyectan anuncios emergentes y arruinan tu experiencia de lectura. 2. Batoto Bato tiene una interfaz totalmente diferente a la del lector de manga, ya que es un poco más elegante y atractivo. Ofrece una amplia gama de manga cómics, que proyecta drama, romance, acción, deportes, ciencia ficción y todos los demás géneros. Batoto es un sitio web popular, y como otros sitios de manga de terceros, no se enfrenta a averías repentinas. Es un sitio web de código abierto que permite subir mangas y mejorar la colección. La pestaña últimas mostrará las actualizaciones más recientes, y podrás consultarlas y mantenerte al día con la tendencia. Este sitio web se actualiza cada hora para que sea una fuente estable y fiable para leer manga en línea. Si has olvidado el título de tu lectura y tienes problemas para encontrarlo, entonces puedes obtener ayuda de personas de todo el mundo en el foro de discusión, que está conectado a tu perfil de Facebook. Batoto es una opción potencial para comparar de los mejores sitios de manga. 3. Mangadex Org Mangadex es otro portal que le permite acceder a una variedad de series de manga de forma gratuita sin cobrar nada. A diferencia de otros sitios de terceros, Mangadex no muestra anuncios, y esa es la razón por la que millones de personas lo han convertido en su principal fuente de lectura de los cómics de manga cuenta con una amplia variedad de cómics que cubren casi todos los géneros de manga. Lo mejor de Mangadex es su preciso foro de discusión donde se puede elegir para discutir teorías de series y también para un episodio específico. También se puede guardar o marcar como favorito el próximo reloj, pero para estas características premium como el acceso al foro de la comunidad y sigue, se requiere que se registre en la plataforma. La opción de configuración puede cambiar el tema más el idioma de la interfaz e incluso los capítulos, lo cual es raro y fantástico. Si estás buscando una fuente potencial para satisfacer tus necesidades de manga, entonces Mangadex es una opción perfecta en la que puedes confiar. Además, consulta los mejores sitios como Irland y juegos como Screen 4. Crunchyroll con Crunchyroll es un sitio web de streaming que también proyecta el manga por separado, lo cual es algo fantástico para los amantes del anime y el manga. También tiene una aplicación iOS y Android, que se ha desarrollado para mejorar tu experiencia de visualización y lectura, y para que puedas pasar al siguiente nivel. Crunchyroll está integrado con una interfaz de usuario rápida y sencilla, que facilita incluso a los niños el manejo del sitio nuevo de la aplicación. También tiene una página de foro que incluye una división de discusión separada para manga, anime, noticias y actualizaciones. Uno puede crear una encuesta para hacer su experiencia más excitante, pero para todas estas cosas, se requiere registrarse, lo cual es extremadamente simple y fácil. También puede que te guste descargar Pokémon Go y también visitar estos mejores sitios como Coca-Cola y palomitas de maíz. Además, tiene una función de marcador sujeta como cola, donde puedes añadir tu lista de deseos o la siguiente lectura. Estoy 100% seguro de que al optar por Crunchyroll no se arrepentirá ni un por ciento. Para acceder a las series completas de anime o a las lecturas de manga, tienes que pagar una pequeña cuota de suscripción mensual. Para los usuarios primerizos, hay 15 días de prueba gratis para experimentar el servicio premium y tomar la decisión de elegir el premium o no. 5. Manga Fox Me, Como su nombre lo indica, Mangafox tiene una amplia variedad de manga en su base de datos. Ha clasificado los cómics en sus géneros y tiene alrededor de 20 más categorías relevantes para ello. MangaFox es el sitio web de acogida y no te redirigirá a alguna otra página para completar tu lectura. Además, tiene mucho contenido premium absolutamente gratis, y esa es la razón por la que millones de personas dependen de él para sus necesidades de historietas. La interfaz y el tema son bastante ligeros, por lo que se cargaron en segundos y no se retrasaron ni un poco. Un inconveniente menor son los anuncios de cobertura lateral, que a veces irritan, pero gracias a los desarrolladores que no hay anuncios popa en ella. También somete el contenido en divisiones como más vistos y recién llegados, lo que ayuda a mantener el ritmo de la tendencia. También puedes ser testigo del número de personas que leen el contenido justo debajo del título del manga. Si quieres ahorrarte el tener que firmar y cargar basura, entonces MangaFox es una opción perfecta para ti. 6. MangaPandaCom es un sitio web de manga con temática verde que ofrece una gran variedad de contenido. Recibe el 40% de su tráfico de los Estados Unidos, lo que lo convierte en una fuente confiable ya que solo un buen sitio web puede atraer la atención de la gente de los Estados Unidos. No es necesario registrarse en el sitio para acceder al contenido, y eso es lo que lleva a la gente hacia el manga panda. La gente quiere una lectura rápida con contenido de calidad, y promete bien ambas cosas. Si te irrita el desplazamiento de páginas para obtener el manga que deseas, este sitio web te permite buscar el nombre o filtrar el contenido por fecha de publicación, género y más. Aunque cuenta con anuncios y tiene una compleja página de inicio, puede servir a sus necesidades de forma totalmente gratuita. Si usted está creando una lista de manga confiable y consistente, nosotros 7 me para que no haya pérdidas, aquí tienes una aplicación para tu smartphone y disponible tanto para iOS como para Android Thinkbox. Tiene una interfaz ligera para que puedas buscar y navegar sin problemas técnicos. Además, también puedes publicar tu colección de mangas en la aplicación y añadir tu contribución a la aplicación, un potencial lector de mangas totalmente gratis. Thinkbox te permite descargar el contenido y leerlo sin conexión, lo cual es un tesoro seguro para la gente que viaja mucho ya que los viajes cortan la conexión estable a internet, y entonces puedes confiar en el contenido descargado de Thinkbox. Te recomiendo que lo descargues y pruebes esta increíble aplicación, especialmente hecha para lectores de manga consistentes. Para descargar e instalar Thinkbox Manga, clic aquí. Además, comparte tu experiencia con Thinkbox en la sección de comentarios. También puede que te guste revisar estos mejores sitios web de transmisión de deportes. 8. Mangadome.com MangaDome es otro sitio que ciertamente puede ser listado a los mejores sitios de manga. Seguramente tiene una base de datos muy amplia, además de que se va haciendo más prominente a medida que se añaden nuevos cómics o capítulos cada hora. No cobran nada por el duro trabajo realizado en el backend del sitio web y comparten el contenido premium de forma absolutamente gratuita. A pesar de que presenta anuncios, no son espeluznantes o irritantes como los que ofrecen otros sitios. Mangadom ofrece una interfaz sencilla con una barra de búsqueda en la parte superior, que te ayuda a obtener tu manga al instante sin complicaciones. Registrarse en la plataforma te permitirá interactuar con personas con intereses similares de todo el mundo. Solo compartimos los sitios web más potenciales que te permiten leer una amplia variedad de manga, y esa es la razón por la que deberías probar cada uno de ellos. 9. Manga Freaknet lleno de publicidad pero aún así digno y atrae a un buen número de público. Manga Freak tiene una gran cantidad de cómics almacenados en su base de datos. Lo mejor de Manga Freak es que no es como las otras páginas web muertas que no se actualizan ni siquiera en un mes. Este sitio web es consistente cuando se trata de subir contenido recién publicado. No se requiere pagar nada para acceder y leer el contenido del sitio. Lo peor de esta página web es que normalmente te redirige a un anuncio o página falsa, que tienes que cerrar y volver a procesar con tu orden. Tiene una interfaz de tema oscuro que da una sensación de calma a los ojos. Además, hay una barra de búsqueda en la esquina superior derecha, que te permite buscar y leer tu manga deseado rápidamente. Es sin duda uno de los mejores sitios de manga, y nos encontramos con él. Si todavía estás confundido entre tantas opciones, entonces prueba Manga Freak y aclara todas tus dudas. 10. Manga Park Net Manga Park es un inteligente sitio web de lectura de manga que tiene casi todos los populares cómics de manga en su base de datos. Está integrado con una interfaz fácil de usar y sencilla que es fácilmente manejable incluso por un niño de 10 años. Manga Park permite cambiar el tema del sitio web a un color oscuro. Cubre casi todos los géneros como la comedia, la acción, el suspenso y otros tipos. Te permite marcar tu lista de deseos, pero para ello debes crear una cuenta e iniciar sesión. Además, también proyecta la historia de la lectura, y eso te ayuda a mantenerte al día con tus capítulos o series anteriores. Utiliza cookies, y eso hace que cargue los capítulos más rápido que otros. Si buscas una fuente fiable y rápida para leer tus cómics o novelas favoritas de manga, entonces Manga Park es una de las mejores opciones para ti.